Muy buenas tardes, estamos otra vez en, en, en tu casa y en la mía dentro del programa Conecta Juventud del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Yo soy Ana, de la Red de Oficinas de Información Juvenil. Con nosotros están esta tarde Álvaro, dinamizador de empleo, y Mónica, dinamizadora vecinal del poblado IB de Fuencarral. Eh, lo que primero querríamos saber es en qué consiste vuestro trabajo. Soy Eduardo Santa María. trabajo actualmente como facilitador de empleo del Servicio de Empleo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y formo parte de un equipo que trabajamos en distintos barrios de Madrid Capital. Eh, actualmente, para este año 2020, estamos en 10 y yo trabajo en dos: en los barrios de Almendrales, en, Useras, en Usera, perdón, y de, en Comillas, en Carabanchel. Entonces, eh, lo que hacemos es trabajar en los locales de asociaciones eh, vecinales, en el caso mío de empleo, Recibiendo a personas que estén interesadas en buscar trabajo, acceder a, a un trabajo mejor, si ya tienen un trabajo a tiempo parcial, un trabajo temporal, etcétera. No tenemos un límite de edad, es decir, atendemos a toda población que esté en edad de trabajar, eh, lo que sí tenemos es el límite de la zona de, de zona de influencia de la asociación vecinal, es decir, un poco hasta donde llega la, la asociación vecinal, es decir, tenemos un límite territorial en, en nuestro socorros. ¿Tú, Mónica? Pues Yo soy Mónica y, soy la, y el servicio de dinamización vecinal es un recurso que parte de un convenio del Ayuntamiento de Madrid con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y tenemos tres líneas de trabajo. Por una parte, eh, fomentamos la participación y la mejora de la convivencia en los barrios por otro lado, realizamos mediación en conflictos vecinales o conflictos que puedan surgir en espacios públicos dentro de, dentro de los barrios. Y por otro lado, hacemos información y asesoramiento tanto a nivel individual de las vecinas y de los vecinos como de grupos, formación de asociaciones o colectivos. Uh -huh. Y estáis, eh, bueno, Álvaro ha comentado que están en 10 distritos. Y la dinamización vecinal se también que están eh, repartidos por varios distritos. ¿Podríais concretar en qué distritos estáis o está el servicio? Sí, eh, para el, el servicio de empleo de la Federación de Asociaciones Vecinales ahora mismo se está eh, realizando en los distritos de Carabanchel, Usera, Villaverde, eh, a ver, Vicálvaro, eh, el distrito centro para la zona de embajadores. Y a ver cuál más me queda. He dicho Villaverde, Usera, Carabanchel, eh, Vallecas, Vallecas, Puente de Vallecas. Y creo que están todos, porque eh, hay algunos distritos en los que estamos eh, dos personas, estamos eh, atendiendo en dos asociaciones vecinales. Uh -huh. En el caso del servicio de dinamización. En la situación vecinal eh, estamos en 22 barrios de, de la ciudad de Madrid y estos barrios están en, en ocho distritos, que son Vallecas, eh, Villaverde, Usera, Carabanchel, Fotarral, Tetuán, eh, Centro, eh, no sé si me dejo alguno, eh, creo que he nombrado todos. Vale, y, y por ejemplo, habéis comentado que la población destinataria es eh, cualquier persona que quiera acudir. Sí, es decir, eh, para, el, para el servicio de empleo, eh, nosotros en las asociaciones vecinales eh, estamos recibiendo a cualquier persona que esté en edad de trabajar y lo que hacemos bueno, es eh, que nos comenten un poco su caso cuando llegan y ponerles en contacto con los recursos municipales de empleo. Eh, principalmente con eh, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que es con la que trabajamos en colaboración, uh -huh. y les ponemos ya en contacto con el técnico Técnica técnica que tenemos eh, de referencia asignado para la zona donde está empadronada la, la persona que está buscando trabajo o está buscando acceder a formación gratuita. Uh -huh. Mónica, ¿vosotros tenéis algún rango de edad o cuál es habitualmente el perfil de las personas que, que acuden a vuestro servicio? Eh, nuestro servicio está abierto a toda la población y realizamos actividades y procesos que incluyen a toda la población, desde la infancia hasta personas mayores. Cualquier persona que se quiera acercar a nosotros, estamos en las asociaciones vecinales también. Eh, en mi caso, en, en el Centro Social Autogestionado Playa Gata, que está en Redagoria 80, que es donde se ubica la asociación vecina a la Unión de Fontarral y hay eh, otras entidades de, del barrio y del distrito y entonces eh, atendemos a, a cualquier persona que se quiera acercar. ¿Y cuál es el objetivo principal de, de, de vuestro servicio, Mónica? Eh, nuestro objetivo principal es eh, que las vecinas y los vecinos participen en los barrios como una manera de, de mejorar la convivencia, ¿no? el conocimiento al final hace que la convivencia sea más positiva. Y por otro lado, dinamizar los barrios, de, tanto con comerciantes, con población joven, con familias, con población mayor. Y luego ya, eh, teniendo en cuenta en el estado de alarma que hemos estado estos últimos días, eh, ¿Cómo ha cambiado vuestro trabajo? Porque supongo que atención presencial eh, ha dejado de hacerse, bueno, supongo no, está claro que ha dejado de hacerse y que habréis tenido que cambiar bastante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál ha sido ese cambio? Pues para mi caso he estado teletrabajando eh, todo este tiempo desde que empezó el estado de alma. y... Principalmente he tenido que estar un poco haciendo esa labor que normalmente es como muy presencial y muy apegada al tú a tú, la orientación laboral que podemos ofrecer, pues a veces damos a las personas como una especie de guías en papel de apoyo, listado de empresas, etcétera, que son cosas que muchas personas todavía se mueven un poco en eso y que agradecen un montón. Y ahora nos hemos visto obligados a la fuerza a trabajar con el teléfono, el WhatsApp, el correo electrónico, que es verdad que mucha gente se ha visto obligada a ponerse las pilas con, con esto de, de las nuevas tecnologías. ¿no? Y al mismo tiempo pues nos ha tocado también apoyar desde las asociaciones vecinas y desde el trabajo que hacemos a aquellas personas que por sus circunstancias estaban quedando atrás y a lo mejor no podían hacer el trámite, hacer una prestación, necesitaban hacer... ...algún tipo de gestión con la administración pública y, y no sabían o no podían, no un ordenador... ...pues todo eso nos ha tocado hacerlo en este periodo. Uh -huh. ¿Y en el servicio de dinamización vecinal, Mónica? Pues en el servicio lo primero que ha cambiado han sido las demandas y las necesidades de los barrios. Eh, el cuidado de las personas vulnerables, eh, la situación en la que se han quedado muchas familias... Eh, ...económicamente y socialmente... Y entonces eh, la actuación ha sido totalmente totalmente diferente. Ha habido que reinventarse o buscar recursos o, o crear conexiones diferentes para que esas necesidades fueran, fueran cubiertas. Y tenéis... Eh... Algo eh, como específico dirigido para la población juvenil. Eh, a ver, en el caso del servicio de dinamización vecinal, sí que hay barrios que tienen eh, actuaciones concretas con, con colectivos juveniles o, o, o actividades eh, dirigidas a, a, al, al público más joven. En mi caso en Fuencarral, pues sí que participo en actividades en institutos, en el punto de información de Fontarral y, y también en formación presencial en habilidades sociales, de comunicación y mediación en el Instituto Damaso Alonso. Uh -huh. Y también ahora con, con la situación actual pues hemos creado un, un blog que se llama Dinamiza tu cuarentena en el que se recoge muchísima información concreta para, para población joven y, y luego agenda cultural eh, que sale a diario, en la que se recoge mucha mucha información referida a la juventud. Está muy bien el blog, ¿eh? Muchas gracias. Pues para nuestro caso, siempre que viene alguna persona joven, especialmente, pues bueno, aquellas que sean menores de 30, ¿no? que es donde se suele poner el límite en todo tipo de programa de empleo, acerca de la juventud, pues yo siempre le digo a los chicos y chicas que se acercan, a partir de 16 años se puede trabajar en España, que esto es una cosa que hay algunas personas que todavía desconocen, y te puedes apuntar como demandante de empleo en tu oficina de empleo, la que te corresponda. Entonces, eh, a partir de ahí, siempre les digo, hay mogollón de cosas para la gente joven, muchísimas, más de las que os podéis imaginar. Eh, están eh, muchos cursos de, de formación gratuitos en todos los sectores que se puedan ocurrir, desde sacarte el canal de carretillero, comercio, eh, todas aquellas eh, hostelería, eh, pinche de cocina, todos aquellos empleos que están así un poco las ofertas de empleo van buscando gente joven hay eh, tanto posibilidades de acceso directamente al empleo como a acceder a una formación gratuita de un periodo no muy largo de duración eh, con la cual eh, la gente joven se puede insertar laboralmente eh, además eh, ahora con eh, relativo a este año 2020 eh, todas las entidades formativas y todos aquellos eh, recursos que estaban ofreciendo formación gratuita se tienen que adaptar a estas nuevas normalidades en la cual eh, hay que limitar el aforo a, a, los, a los centros de formación, a las aulas, y, y bueno, estamos adaptando también nuestra formación a eso. Dentro de poco vamos a sacar dos certificados de profesionalidad en modalidades de formación, que son las actividades auxiliares de comercio para trabajar en, en el sector de, como dependiente, reponedor, etc. Y también el de limpieza de superficies que, que tiene prácticas y que bueno, está destinado un poco a este... Nuevo, eh, esta nueva generación de, de empleo en todo el tema de limpieza y desinfección de espacios y, y un tercer curso que vamos a sacar es un itinerario formativo para mucho almacén que va a incluir eh, manipulación de alimentos, va a incluir Excel y va a incluir eh, todo aquello que tiene que ver con el trabajo en un almacén eh, para preparar pedidos, etc. Entonces eso lo vamos a sacar ahora mismo en breve en modalidad de, de formación podrá consultar nuestras redes sociales y la página web aavmadrid.org Es lo que iba a preguntaros también. Tenéis eh, redes sociales, cuáles son? Nosotros principalmente tenemos eh, Facebook y tenemos Twitter y en ambas nos llamamos Empleo Fram, que es F R A V M. Uh -huh. Y vosotros, Mónica? En ser sí, en el caso del Servicio de inundación Vecinal tenemos Facebook, tenemos Instagram. Y tenemos Twitter, eh, es Dinamización Vecinal Madrid. Vale. Y ahora el, el blog también. Que y por supuesto pues también a, todo, a toda la gente joven que se nos acerca, no solo les informamos de las campañas que tenéis desde la oficina eh, de Información Juvenil del Ayuntamiento de Primavera, Verano y Otoño Joven, sino también que ahora tenéis esa página de Facebook que se llama La Gatera que está funcionando muy bien y tenéis eh, información muy actualizada y de ahí eh, sacamos también eh, el resto de compañeros y compañeras e información para, para nuestro día a día. Entonces, eh, vamos, la, la recomiendo a aquellas personas que tengan la red social Facebook que se metan y busquen la Gatera Puerta de... ¿Cómo es Puerta de Empleo? La Gatera Puerta del de Empleo Joven. La ah, Gatera justamente... Puerta del Empleo Joven. Eso es, eso es, que no me acuerdo Y dentro de poquito vamos a tener perfil de Instagram también de la Gatera. Pues eh, felicidades por el curro que estáis haciendo porque yo lo voy consultando a diario y, y me es muy útil para, para encontrar información actualizada sobre cursos de formación, eh, oferta de trabajo. O sea que Muchas gracias. Bueno y ya por último para cerrar, eh, en, en relación a vuestro trabajo diario, ¿qué es lo que más habéis echado de menos con todo este periodo de alarma? Caso sobre todo el contacto ¿no? con, la, con los vecinos y las vecinas. Eh, se nota verdad el, mucho el estar en el barrio eh, sobre todo con, con la población más mayor ¿no? que eh, tiene más dificultad de hacer uh -huh. a la tecnología o de hacer una videollamada o tal pues, pues sobre todo eso es lo que más has echado de menos ¿no? entonces tú álvaro qué es lo que más eh, has echado de menos en todo este periodo bueno la verdad que nuestro curro, como piensa Mónica y tú también conoces, por estar trabajando de cada público, pues el cambio de, ser, de estar de manera presencial en, en tu oficina, en tu asociación vecinal, a este periodo en el que pienso que con las cosas telemáticas vas un poco más a tiro hecho, a intentar resolver las gestiones eh, con, uh -huh. con las personas, pero eh, sí que he notado también, como decía Mónica, esta parte de del trato con, con la gente, ¿no? de, de estar en, en contacto, de poder ofrecerle cosas tangibles, del tú a tú de una conversación. Eh, nosotros, eh, para eh, asegurarnos eh, de que la persona realiza correctamente las gestiones, pues solemos, por ejemplo, dar un papel con todas las, eh, todos los, eh, las cosas que le van a pedir a una persona para apuntarse a la Agencia para el Empleo, que es a donde damos cita nosotros y nosotras. Y ese tipo de, de cuestiones que ayudan a la gente, ¿no? que tú le des un papel con esta información para que lo puedan consultar más adelante, pues ahora lo estoy sustituyendo un poco con el WhatsApp, de manera que, aparte de lo que hablemos en una conversación telefónica o tal, que se les quede por escrito para que lo puedan volver a consultar cuando deseen. Eso al mismo tiempo también te da muchísimo curro de gestión en el día a día, de estar contestando a, a más de 20 conversaciones de WhatsApp todos los días. y y bueno, sí que he hecho un poquito falta ese ser tú a tú y, y que bueno, pues eh, ayuda creo a la gente, se, se, siente cómo, eh, se siente cómoda con la información que tú le das y se siente en un espacio con cierta seguridad y sabiendo que le van a ayudar desde la asociación vecinal en, en nuestro caso y en tu caso desde la oficina de información juvenil. Uh -huh. ¿Y eh, eh, tenéis eh, previsión de retomar el trabajo eh, presencial o de momento se va a esperar? Pues eh, vamos a, a comenzar a trabajar presencialmente a algunas personas eh, a tiempo parcial en, en las asociaciones vecinales a partir de los meses de junio y julio un poco eh, con una desescalada progresiva tal y como están recomendando las autoridades y, y sí estaremos ya presencialmente algunos días eh, va a ser un poco raro porque ahora nos, pues, tenemos que adaptar a toda esta eh, normativa y manera de proceder para intentar que no nos contagiemos que tampoco seamos un poco de contagio los uh -huh. lugares donde trabajamos presencialmente y vamos a ver cómo como lo hacemos, va a ser un poco marciano, pero tendremos que adaptarnos a esta, a esta nueva situación. Bueno, pues entonces eh, toda la información que nos habéis explicado y demás la pueden encontrar en vuestras redes sociales. Y sí. muchísimas gracias y espero veros pronto, en persona. Por supuesto, nos veremos eh, prontito y, y nada, mucho ánimo a, a las la dos y, y, gra y gracias por, por la entrevista y por darnos este espacio. Nada, vosotros. Un placer. Un besito.